¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este curso de selección de la maestría doctorada en gestión cultural. De parte de la planta docente, les damos esta bienvenida y sobre todo estamos muy entusiasmados y muy contentos de tenerlos como aspirantes. Este proyecto ha sido un sueño que hemos venido haciendo realidad poco a poco hasta el momento de tenerlos aquí. Es parte de un esfuerzo internacional de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural que busca fortalecer a esta como un campo académico a nivel nacional e internacional. Y precisamente en este posgrado buscamos la formación de investigadoras en gestión cultural. Como parte del ejercicio de evaluación, van a tener que realizar cuatro actividades. Les invitamos a que las conozcan, a que las lean, las revisan con calma y puedan identificar las actividades que se van a realizar los productos que tienen que entregar y sobre todo los tiempos de su elaboración y entrega. Van a poder contar con una persona que les asesore, que los acompañe, así que cualquier duda o comentario que tengan, pueden ponerse en contacto con ella. Así pues, gracias por estar aquí, gracias por su entusiasmo, y en nombre de todo el personal les damos la más cordial bienvenida, y esperamos que todo salga muy bien.